En el Santa Cruz capturan a peruano prófugo por narcotráfico operativo ardo de más de tres meses, la FELCN en Bolivia capturó a Cloaldo Figueroa, alias el tío Vago, quien tenía orden de captura internacional por un delito contra la seguridad pública y tráfico ilícito de drogas. Esta persona en Bolivia tenía una identidad falsa a nombre de Rafael Cosío Limachi y fue capturado por la policía boliviana. ¿Quién responde al nombre de Cloaldo Figueroa? ...quien eh, portaba una cédula de identidad falsa, se movía con un nombre, eh, con un nombre falso, eh, él ha sido detenido en la ciudad de Trinidad. Esta es una de las seis personas más buscadas por la justicia peruana. Figueroa tenía dos órdenes de captura en el 2016 y 2017, se presume que realizaba el transborde de droga a Brasil. Hemos captado el mismo, eh, por todo el seguimiento, el trabajo de inteligencia, se ha podido determinar de que es un hombre que maneja una línea de narcotráfico, una organización criminal dedicada al narcotráfico, como ya les indicó el hermano ministro, que es el puente aéreo, que tiene la droga del, del Perú, del Brian, hacia la Amazonía de Bolivia. Y posteriormente, una vez que es cristalizada esta droga, también se también dice el puente aéreo hacia el Brasil y el Paraguay. Él estaba uh, en Bolivia con una identidad falsa. Como podrán ver ahí en la fotografía, estaba con el nombre de Rafael Cosiolimachi. Limachi,